Olmedo Cava, diputado por la provincia de Duarte, se refirió a algunas de las problemáticas que afectan a los residentes de algunas comunidades y sectores de esta ciudad, entre estas, la deficiencia del servicio de agua potable y energía eléctrica. Hemos sometido a los diputados del PRM, Franklin Romero, igualmente José Luis Rodríguez, quien le habla, varias iniciativas para que los sectores que todavía no tienen 24 horas que realmente entren a ese programa especial, de, de electricidad y, y de servicio de electricidad igualmente eh, hay una deficiencia en suministro de agua potable hemos visto algunos municipios y distritos municipales por ejemplo en caso de, de mi distrito yo soy de la peña y ahí eh, hay situación de años de años en este orden el también diputado Franklin Romero consideró es cuestión de tiempo el inicio de la construcción del hospital regional de especialidades una, en las principales obras demandadas en esta ciudad. Ya dijimos el hospital, que ya viene, si Dios quiere, la circunvalación que se empezó y tenemos que fiscalizar porque realmente se, los trabajos sigan, se continúen, eh, entre otras obras. Las declaraciones fueron ofrecidas por los funcionarios luego de participar en los actos de celebración por el 240 aniversario de la fundación de esta ciudad. Joana Cordero, NTN. Su noticiero regional.